La línea son 110 kilómetros, 40 kilómetros son en territorio boliviano, 170 son en territorio argentino. Nuestra estimación es de que a mediados del mes de mayo Iniciemos obras en territorio argentino Tras una reunión que sostuvo el ministro de energía eléctrica Rafael Alarcón con el presidente del estado Evo Morales El titular de esta cartera de estado Señaló que Bolivia invertirá 40 millones de dólares Para la construcción del tendido de cables Para la exportación de electricidad hacia la Argentina No, eh, en realidad la construcción de la... De la infraestructura la está realizando el, la empresa que hemos constituido en la Argentina, que se denomina ENDE Transmisión Argentina, Sociedad Anónima de Tasa. ENDE tiene una filial en la Argentina, ya está constituida eh, y ya está haciendo sus trámites eh, respectivos, y por eso nuestra estimación es que el 15 de mayo de este año iniciemos obras en territorio argentino. Nuestra estimación es unos un año aproximadamente en la construcción de la línea. Sí, sí. De 80 a 120 megavatios, es un acuerdo que ya está firmado con, con la República Argentina. Alarcón manifestó que se prevé una exportación de electricidad al vecino país de 80 a 120 megavatios en primera instancia. Nuestra estimación es eh, superar levemente los 1.500 megavatios, eh, hoy tenemos una oferta de... Eh, de 2100, poco más de 2100 megavatios, ya tenemos excedentes. Eso nos permite manejar muy bien el tema, los temas de mantenimientos en nuestras plantas eh, y nuestra oferta va a seguir subiendo. En, en algunas semanas más nuestro presidente estará inaugurando la planta solar de Uyuni que ya está en la fase final de, de, de ejecución. La autoridad explicó que se tiene en Bolivia una demanda de 1.420 megavatios, mientras que la generación de energía eléctrica es de 2.000 megavatios gracias a las plantas que ejecutó el Estado boliviano.